The <laughs> <laughs> <laughs> most important part of dance is music, so now let us listen to the music and identify the beats. <laughs> ¿Cómo están chicos? Esto es launch Time Es un nuevo segmento de Team Boys ¡Vamos con el intro, chicos! <risa> bueno, estamos aquí ya en launch Time Y el día de hoy Esto es Tiempo de Risa, <risa> El día de hoy vamos a ver video de Risa Pero nuestro género es ¡Gol! Uh, uh, ¡Muy contentos, eh! ¡Muy contentos, los veo! <risa> y bueno, ¿están listos para ver sus videos de, de, de fútbol de risa? ¡Sí! Okay. Tú ya sabes que hay personas que oh, su meche, juegan el fútbol increíble Pero hay otros como que... Sí, sí. Que lo hacen mal A ver... ¿Como tú? Eso ya, eso sabes y bueno, vamos a ver eh, videos de la risa de fútbol y pues vamos, lo vamos a poner listo, una, dos y. Vamos. vamos viendo cómo, cómo suben los jugadores. Lo vieron, ¡No, manches? Vamos a Vamos a verlo otra vez. No puedes... ¡No puedes! ¿Cómo puede fallar este penal? Tú lo tú no fallas. Tú lo no fallas? No fallas? No fallas. Yo no lo fallo. Yo no lo... No, yo no lo fallo. Ninguno de nosotros falló en un penal así. Esto es horrible. Esto es asqueroso. Vamos a ver otro video. Eh, ya lo pasamos no no lo pasamos mira mira este mira lo toca bien lo patea y pum no pues mira mira mira cómo patea no, vamos mira cómo lo patea pues Ah, este juego lo vas a intentar también. Este juego sí lo quería hacer oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. No marches ¡Oh! Mira que hace niña. ¡Uh, my yeah, Nadie falla un tú así. A ver, penal puedes job! un penal así. ¡Uh, my job! puedes salir un penal así nadie falla vamos a ver este este video está está potente este video. vamos a ver <risa> Vamos a ver, cámara lenta. Bueno, se lo lleva ahí. ¡Vea! ¡Vea, carota! ¡Vea, ¡Pum! de ¡Vea, la... eh. vea, <risa> <risa> Paso bueno chicos, eso es todo Y bueno, el día de hoy Están preparados para este gran reto ¿Okay? ¿Están listos para este reto? ¿Okay. Y bueno, vamos con ¡Tiempo de reto! ¡Vamos! estamos aquí ya haciendo este gran reto que se llama tiempo de retos y aquí como ven tenemos una cajita bueno no una cajita sino llena de, de papelitos ¿ok? ¿están listos? Sí. sí bueno. Sacado. Okay. No no no todavía no. Ya sacó el papelito Christopher. Ahora sí. Vamos. Está mi nombre yeah. <risa> Pásalo, pues. yeah. Me salió mi nombre. ok el reto que vas a hacer es te vas a poner la peluca y vas a salir así en la calle si no lo haces vas, vas, a, hacer un, vas a hacer un castigo si lo haces pues te felicito mi respeto y bueno vamos a, vamos a ver cómo lo hace reto que ya está listo sí. bueno sí. a darle pues, vamos! ¿Cómo te sientes? Eh? Bien, bien, bien. Te va a, ¿te va a gustar ese reto. Ey, ¡Signalaron! ¡Signalaron ahí! ¡Signalaron! ¡Signalaron ahí! ¡Signalaron! ¡Signalaron! Ver, mira, ahí va Christopher lo va a hacer. <risa> ¡Ey! Hola chicos, acá venimos a comprar algo. Acá está mi primo. Esperamos, no se burlen de mí por favor. Jesucristo, me dé vida. Acá viene chicos. Acá viene. ¿Qué era? Gracias, sí, gracias. Hey. Hey, chicos. Hey. Pero chicos, la señora me dijo todavía, bolita tu peluca. Oh, ¿ya, ya cumplimos el reto, lo bueno, vamos, chicos. Bueno, eh, gente, esto es todo, nos somos... ¡Chicos! ¡Sí, ¡Chicos! ¡Nos vemos, chicos!